Señores, ¿ustedes se acuerdan de, de un video que salió en estos días de del joven que lo entrevistan y es lo que quiere matar a un presidente? <risas> Ay, señores, todos to no se hablan. ¿eh? Todo no se habla. Todo no se habla. Ese muchacho metió los dos pies en un zapato. ¿Tienen el video? ¿Tienen el video? Pónganlo, por favor. Pues yo fui de los que quiere asesinar a Danilo. Yo soy delante que quiere ver esta vaina caer. Pues ya aquí se necesita una revolución. Se necesita mandar un mensaje. Hay que asesinar a un presidente. La democracia no es funcional. La democracia es una ilusión. Este hombre, este hombre tiene un mensaje, eh, lo cual nosotros creemos que la democracia debe permanecer. Ahora, ¿Tú crees que gastar 500 millones de dólares en esto y no resolver nada tiene sentido? Lo único que tiene sentido es asesinar a un presidente. No, no, no. El pueblo tiene que despertarse y hay que mandarle un mensaje no, al gobierno. Las raíces de la corrupción, oye. No, El problema está en que las raíces de la corrupción están tan profundas dentro del gobierno de nosotros, que no importa quién te arriba, se va a corromper. Entonces hay que asesinar a uno. Esa es la triste realidad. Pero estamos de acuerdo con la democracia. La democracia no es funcional, nunca lo ha sido. Aquí hay un manifestante que dice que la democracia no es funcional. Mi voto después de haber estudiado seis años vale igual que el de cualquier topo aqueroso que nunca ha tirado una página para izquierda. La democracia no es funcional. Señores. Ese fue el joven que amenazó al presidente Danilo Medina y pide disculpas. Ahora veremos. Está por ahí, flaco, el, el video donde él pide disculpas. Póngalo, por favor. Disculpas a nuestro señor presidente Danilo Medina. Mi intención no fue ofenderle. Mi intención no fue amenazarle. Mi intención solo fue la misma que la de un niño que le hace una rabieta a un padre, siendo usted el padre elegido por nuestra nación. Solo quería que mi grito de desesperación hiciera eco para poder tener su atención. No soy un enemigo. Soy parte del pueblo así como usted y entiendo que no debería de temerle. Un padre reprende a un niño cuando se queja por caprichos, pero nunca cuando lo hace con razón. Y espero que usted, que juró solemnemente cuidar de nuestra nación, que cumpla con su palabra, porque todos confiamos en usted alguna vez. Y esa confianza siempre se puede volver a ganar. Gracias, señor presidente. Señores, este fue el joven que en la protesta se dejó llevar de, de, de la alegría, de, del furor de los protestantes y amenazó con matar un presidente. Pero a lo que se ve, Jorge, a lo que se ve, él no es un cacuemaco, porque el tipo se desenvuelve bien. Tiene un léxico como que de una gente eh, estudiada, que no, no lo quitó bien un tirapiedra, pero se le pasó la mano y parece que lo caquía. Que le dieron su cocotazo porque eh, eh, se retractó y estaban diciendo que estaba preso. No sé si es verdad, pero debió manejarse mejor en la protesta sin amenazar a nadie porque todo el mundo tiene derecho a vivir. Lo que hay es que cambiar el método: cambiar el método. No es sangre, asesinar quemar goma, nada de eso. Estamos en pies de lucha. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con nuestro invitado, el Guerrero Negro.